Chocarse contra un árbol es letal y muy frecuente. Cuatro de cada diez coches que impactan contra un obstáculo lo hacen contra un árbol. El 40% de las muertes en carretera son por salidas de la vía. Para evitarlas, la DGT y la Asociación Española de la Carretera proponen 30 medidas. Por ejemplo, marcar los árboles con reflectante y crear zonas de seguridad para controlar el vehículo. Con barreras de seguridad en cunetas y puentes se evitarían siniestros como este. Muchos coches terminan empotrados en fábricas o casas situadas junto a la carretera. Ocurre en esta curva en Carballo, La Coruña. Otro coche que vino de arriba se llevó esos hierros y fue a romper las cerradura de la casa. Aquí como llevaba Las carreteras sin arcén también son un peligro para los peatones. Muchas veces cuando adelantan tenemos que apartarnos por fuera. Aquí los coches pasan muy rápido, hay muchos accidentes. Ciclistas, moteros y peatones son el 8% de las víctimas.